Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de, de Dolores. Dolores es, una de la, es uno de los mejores investigadores que, que tiene España en investigación operativa. Eh, tiene publicaciones en, bueno, en las mejores revistas de investigación operativa como Mathematical Programming, Operation Research, Management Science. Eh, eh, bueno, con, con lo joven que es, pues... Eh, ha sido profesora catedrática de la Universidad de Oxford y desde el 2014, creo, más o menos. ¿no? Es, está en la Universidad de Copenhague. Es editora de la revista española de investigación operativa, todo. Y, y bueno, no sé no sé, si puede decir muchas cosas, pero... Bueno, eh, yo he trabajado con ella y es un placer trabajar con ella, es un encanto. Y nada, eh, gracias Dolores por acceder a, a darnos una charla y nos va a hablar sobre la interpretabilidad de los, de los modelos de match learning usando la optimización matemática y nada. Gracias, Dolores, cuando cuando pueda, cuando quieras. Muchas gracias, Juan Frank, por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Um, me tendréis que perdonar si de vez en cuando se me escapa alguna palabra que no sea en español. Um, como ha dicho Sixto, uh, hacemos las preguntas al final, pero si hay algo que es terriblemente no claro, um, me paráis. La charla que voy a dar hoy es, como decía juan Juanfran, es de... Um, de modelos matemáticos que, que ayudan a, a explicar a, técnicas de Machine Learning. Es un área en el que hemos estado trabajando uh, intensamente y en el que continuamos con ayuda de uh, recursos de, de la Unión Europea. Lo que voy a hacer hoy, hoy es dar una breve introducción a lo que se entiende interpretability en, uh, en Data Science en Machine Learning. Y um, os hablaré un poco en más detalle de dos de los trabajos que, que tenemos actualmente. Y al final os hablaré un poco de, digamos, de lo que se espera en, en los años venideros en este, en este área que es muy uh, activa. Um, aquí os enseño un, um, los datos de, de la COVID um, que utilizamos en uno de los papers recientemente que hemos, acaba, acabamos de revisarlo. Um, son datos de, de los pacientes uh, hospitalizados en Andalucía cuando empezó la pandemia y… Um, os presento estos datos para, para hablaros un poquito de la idea de, de interpretability que, no es, uh, que es bastante extensa. En este caso lo que hicimos era para construir un predictor utilizamos un método de ensemble y en este método de ensemble lo que hicimos fue utilizar uh, técnicas de machine learning que son uh, digamos de... Um, The state of the art, no utilizamos super vector machine, utilizamos optimize uh, uh, uh, trees, uh, random Forest, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que queríamos era, al construir el ensemble, queríamos uh, por, por un lado uh, no obligar al usuario a que eligiera la técnica. Uh, um, que se limitara a utilizar un super vector o que se limitara a utilizar un optimized tree, sino darle la libertad de, de, de, que, de que nuestra técnica utiliz, um, um, uh, eligiera uh, en cada momento de la curva cuál sería el mejor asamble. Y, y entonces lo que introducimos fue uh, el sparsity en el asamble. Sparsity ya lo veréis uh, um, en unas transparencias que tengo. Es una de las técnicas que se utiliza para interpretabilidad, porque significa que estamos utilizando pocas uh, variables en el modelo, pero aquí el Sparsity es entendido de forma muy diferente. Aquí lo que queremos es un sambo que combina diferentes predictores pero que esa combinación tiene muy pocos predictores con, uh, con peso distinto de cero. Y la ventaja de esa uh, uh, sparsity de la que hablamos es que te selecciona muy pocos métodos y por tanto hace poco overfitting, que es uno de los riesgos que uno tiene con uh, métodos de ensambo. Entonces, cuando um, produ producimos esta gráfica uh, para el... Um, short-term predictions, en este caso era siete, siete días, las predicciones para siete días. Ya podéis ver que tenemos uh, cuatro uh, curvas aquí. Una de las curvas nos está hablando de cuando no tengo sparsity, que es la curva azul. Otra de las curvas nos está hablando de cuando tengo el máximo sparsity, es decir, que solo tengo un método en el asamble, que es la curva verde. Y después tenéis los datos reales que están en negro y los datos uh, rojos que es, digamos, uh, perdón, los datos reales que están en rojo y los datos negros que es, es lo que sale de nuestro uh, método. Y como ya podéis ver, uh, lo que sale de nuestro método está muy cercano a, las a, a los valores reales. Con lo cual, lo que me estás diciendo es que este Sparsity nuevo que nosotros hemos creado nos está dando buenos resultados para, para estas previsiones del COVID. Um, os estaba hablando de eso, de la interpretabilidad en Machine Learning y en general la interpretabilidad ha sido un tema que, sí, que ha estado candente uh, por muchos uh, años. Aquí os doy una cita de, del 2014, Um, donde colegas hablan de que es deseable tener la interpretabilidad en modelos de Machine Learning porque el usuario necesita uh, una interacción con los modelos de Machine Learning para construir el modelo final. Y esta interacción es clarísima, en, por ejemplo, en Medical Diagnosis en el que el, el practitioner uh, construirá un modelo y lo tendrá que testear con sus propias hipótesis y lo tendrá que modificar uh, si, si no satisface uh, las hipótesis que, que, que tiene en su mente. Por otro lado, esta interpretabilidad ha sido requerida Uh, no, no deseable pero requerida por los reguladores uh, y cuando estamos de hablando de reguladores por ejemplo podemos uh, pensar en credit scoring y ya veis que tengo ahí una cita del 2003 es decir que este, este requerimiento uh, ya os digo que ha estado uh, muchos años um, impuesto cuando uno hace uh, modelos de credit scoring uh, tiene que interpretar el modelo para que el regulador se asegure, por ejemplo, de que el modelo no es discriminatorio. Uh, y este, esta regu uh, regulación no está simplemente en modelos de credit scoring, pero también se puede encontrar, por ejemplo, en modelos uh, judiciales. Y os doy ahí una cita del 2013. Ahora viene la expansión del de, uh, interés en la interpretabilidad Uh, debido a que en el 2018 la Unión Europea impuso uh, este uh, uh, right to explanation uh, under algorithm, algorithmic uh, decision making. Es decir, que si uh, un sujeto uh, ha sido um, evaluado por un algoritmo, Uh, ese sujeto tiene uh, derecho a pedir una explicación a cómo ha sido evaluado por ese algoritmo. Cierto es que esto es muy difícil de, uh, de chequear, pero sí, sí que ha habido una, una explosión en la cantidad de uh, trabajos de investigación que se escriben a este respecto. Um, para que os hagáis una idea de la dimensión del interés del tema, os pongo aquí uh, varias uh, empresas o organizaciones públicas que conoceréis que también han estado uh, interesados en el tema de la uh, interpretability. Ya veis que utilizo la palabra interpretability, pero uh, se habla también mucho del de explainable uh, Artificial Intelligence. XIA, y, por ejemplo, ya veis que los enlaces que os pongo ahí utiliza esa palabra, pero son, uh, digamos, intercambiables. Entonces, la empresa, la empresa FICO de, de software uh, organizó un challenge hace un par de años en el que, en el que se pidió que se construyera un... Uh, digamos, un, un método de Machine Learning en el que se pudieran dar uh, explicaciones a las decisiones. Y los ganadores fueron uh, colegas de, de, de IBM. Como ya veis ahí, también tengo uh, eh, publicaciones de, de Microsoft, uh, de colegas de Microsoft Research, en el que están desarrollando uh, métodos uh, que son de dos pasos de, de explicación, es decir, que uno construye el método de machine learning y uh, a posteriori lo, lo explica y hay técnicas como llamadas LIME y otras técnicas llamadas SHAP que son muy uh, famosas en este área. Por último, os pongo el departamento de defensa en los Estados Unidos donde también están desarrollando mucho material de explainable uh, AI. Ahora paso a, a, a resumir cómo uh, se puede atacar el tema de la interpretabilidad desde distintos puntos de vista. Cuando nosotros construimos un modelo de Machine Learning, pues estamos utilizando uh, variables eh, explicativas para, um, para predecir o, o para clasificar. Con lo cual, el primer método que es muy utilizado para, um, para aproximarse a la interpretabilidad es lo que eh, me he referido antes, el sparsity. Es decir, que si yo tengo, una, yo tengo que eh, predecir eh, una enfermedad, pues, eh, estoy utilizando unas variables explicativas y si utilizo pocas variables explicativas, pues, eh, digo que mi método es interpretable. Entonces, tengo referencias ahí de distintos grupos de investigación que han estado haciendo uh, construyendo modelos sparse. Estos modelos sparse, pues, uh, se pueden construir poniendo un término lazo en la, en la, en la función... Un término lazo es un término de regulación uh, que ya veréis uh, en un momento, que me asegura que muchos de los coeficientes de esas variables explicativas son, son cero. Um, otra forma que también veréis hoy, que he traído uno de los papers que hemos escrito recientemente, de, de, de as, aproximarse a la interpretabilidad, es construir prototipos de la base de datos. Prototipos que son representantes de, um, de, la, de la población. Y hoy lo haremos, um, uh, visualizaremos estos prototipos para, para clustering. El tercer punto que tengo aquí para explicar modelos de Machine Learning son uh, uh, el, el, el, el, el tener de partida un modelo que se considera Black Box, Uh, y los modelos que son clásicos de Black Box son Super Vector Machine, uh, Deep Learning, también se considera evidentemente un modelo de Black Box. Y en cierto modo también Random Forest, donde se construyen pues, uh, muchos árboles, con lo cual uh, me hace perder un poco la visualización que tienen los árboles. Y, y aquí las técnicas son variadas. Uh, las técnicas son variadas cuando intento explicar un modelo, un modelo black box. Os puedo, uh, os puedo resumir uh, las técnicas como, a posteriori, uh, algunos de los, nuestros colegas intentan explicar el método de black box construyendo un método más blanco, que se, que se denomina, uh, es decir, que se entrena un modelo black box y en, las predicciones que he obtenido del método black box las utilizo como mi nueva variable respuesta. Y ahí construyo un modelo, por ejemplo, de árbol que se considera un modelo más interpretable. Nosotros hemos trabajado muy intensamente en este área y nosotros no hacemos un dos fases, digamos, construyo el modelo black box y lo interpreto, sino que intentamos uh, pues utilizar la, el, la modelación matemática para construir uh, modelos que son más interpretables. Por ejemplo, tenemos un paper en donde, uh, pues, support vector Machine, pues, intentamos encontrar los critical values de la variable de manera que, que podamos visualizar esas críticas varios de esas y varios tenemos el cuarto punto que puede parecer un poco, un poco uh, innecesario uh, porque ya os he dicho antes que como modelos interpretables pues los árboles se consideran uh, digamos ganadores uh, son, son son, son visualizaciones jerárquicas y se ve cómo los individuos se mueven a lo largo de un árbol y se ve fácilmente cómo se toman las decisiones porque son decisiones mayoritarias en los nodos finales. Lo que ocurre es que los árboles han evolucionado uh, mucho Uh, no nos limitamos a árboles ortogonales en el que cada uh, split está hecho con una sola variable explicativa, sino que también estamos construyendo uh, splits que son oblicuos, es decir, que ponemos un hiperplano para dividir los individuos que van al nodo izquierdo y los que van al nodo derecho. Claro, si ponemos un hiperplano ya uno pierde ahí, uh, digamos, Uh, ...interpretabilidad porque es más oscura la regla que se toma para, para el movimiento de los individuos. Por lo tanto, um, sí que hay, uh, uh, digamos, una línea de investigación también muy activa de distintos colegas... Uh, ...en el que se intenta, digamos, uh, tener más sparsity uh, en los árboles y en general en los métodos que utilizan reglas para tomar decisiones. El quinto punto que tengo uh, eh, se refiere a, a, digamos, métodos que también son uh, difíciles de entender, que uh, creemos explicaciones uh, utilizando uh, variables uh, adicionales. Y en ese, en ese tema hemos estado trabajando recientemente en factor analysis uh, para poder interpretar uh, los factores que salen de factor analysis utilizando unas variables auxiliares que las llamamos variables eh, explicativas. Um, lo que quiero hacer hoy es enseñaros en dos Papers que, que, que hemos escrito durante este año y que creo que harán visualizar un poco algunas de las metodologías que nosotros hemos estado trabajando estos años. El primer paper es un problema, eh, es, un, es un paper de uh, regresión lineal, con lo cual es muy intuitivo para entender. La, digamos, la complicación que tenemos aquí es que tenemos algunas variables que son categóricas, jerárquicas. Y ya veréis lo que, la, la, la complejidad que nos da este tipo de variables jerárquicas. Vamos a ver. Um, os he dicho que tenemos una variable Y, que es la variable respuesta, que tenemos una, un modelo de regresión lineal, que por tanto os he escrito aquí con unos coeficientes beta' prima y beta'. La razón por la cual tengo dos vectores es porque algunas variables, ya os digo, que son categóricas con una estructura jerárquica y las restantes um, están en el otro vector. Eh, si tengo una variable jerárquica categórica, um, os podéis imaginar um, um, este caso que tenemos aquí, en el que la variable es la variable geografía. Uh, tenemos datos de distintas partes de eh, el, América y por tanto pueden venir de los distintos estados que los tenéis aquí abajo en el árbol, tenemos la información a nivel estado. Por tanto, si yo incluyera esta variable en un modelo de regresión lineal, Uh, pues tendría que construir las variables dummies para cada uno de los estados diciendo si el individuo pertenece al estado o no y acabaríamos teniendo pues uh, 50 coeficientes 50 sí, pues, coeficientes que tendríamos que interpretar um, entonces la cuestión es ¿es posible que yo utilice la jerarquía que tengo delante mía para quizás no tener tanto nivel de detalle en esta variable geografía y uh, tener para algunos de los individuos menos nivel de detalle. Con lo cual os podéis, uh, por ejemplo, fijar aquí en, eh, en estos últimos estados que yo podría haberlos agrupado uh, a nivel uh, anterior y podría haber dicho que estos estados pues, pertenecen a Middle Atlantic o que estos estados pertenecen a New England. Pero incluso lo podría haber llevado a un extremo uh, más y, me podría, y podría haber aglomerado todos estos individuos a nivel Northeast. Es decir, que voy perdiendo un poquito de detalle en el, de cómo estoy midiendo esta variable, pero quizás no esté perdiendo tanta accuracy Uh, cuando, eh, cuando yo construya mi, mi modelo lineal. Entonces, vuelvo hacia atrás, os enseño la información que tengo. Tengo varias variables de este tipo, es decir, no penséis que tengo simplemente geografía, podría haber tenido una medicación para estos individuos, que también podría haber estado representada esta medicación con, una, con un árbol de manera que esta medicación pertenece a una categoría de enfermedades y esa categorización se puede ir representando con más nivel de detalle o menos nivel de detalle. Por tanto, ya os digo que puedo tener varias variables de este tipo y lo que quiero es, de una manera unificada, ver qué nivel de detalle necesito para estas variables. Um, para cada una de estas variables tengo un árbol uh, que tiene un uh, nodo raíz y que tiene unos, uh, unos conjuntos de nodos. Y aquí tenemos los nodos uh, terminales. Cuando tengo el máximo de nivel de, uh, de representación eh, tendría todas las damis que tengo en, este, en, lo, en, lo, en los leaf nodes. Pero si empiezo a agrupar, pues tendría, tendría alguna de esta información uh, a, a otro nivel. Para, para poder presentaros el modelo matemático, voy también a asumir que tengo, uh, uh, tengo representado todos los posibles caminos que van desde un nodo final hasta uh, el nodo raíz. Entonces, um, ya os decía que, uh, que puedo tener representada mi variable uh, jerárquica categórica um, al mayor nivel de detalle y tendría uh, pues 51 coeficientes. Y lo que vamos a hacer es ver si podemos uh, agrupar algunos de estos uh, uh, nodos finales en, uh, en categorías más altas en el árbol de manera que yo no pierda no demasiada accuracy Entonces, ya, ya, ya, ya, ver, ya veréis en un, en un momento que verdaderamente lo que tengo es, es un modelo bicriterio. Por un lado tengo el accuracy que es lo que normalmente nos preocupa en Machine Learning, pero por otro lado tendré también, eh, digamos, este sparsity este, este que estoy poniendo también aquí, Uh, que me va a permitir uh, mejorar la interpretabilidad. Um, como decía, um, lo, que lo que voy a modelar es el trade-off entre la el accuracy y, y esta complejidad uh, del modelo, uh, de manera que el yo, yo llamo más complejo el modelo si tengo más coeficientes, de estas variables que interpretar y, y, y lo llamo menos complejo si estoy agrupando uh, alguno de estos um, leaf nodes uh, en, en, en megacategorías. La, la ventaja de, de, de hacer esta agrupación, uh, me gustaría insistir que no es solo para, para mejorar la interpretabilidad y esto es algo que nosotros hemos visto durante durante estos años uh, muchas veces el, el, el hecho de, de agrupar algunas de estos leaf notes en, en mega categoría eso hace que yo esté uh, trabajando con más datos para predecir uh, para estimar menos coeficientes. al estar trabajando con más datos, lo que estamos haciendo es reducir eh, el error de estimación y es algo que ya Tip Sheeran, Leblanc y, y Tip Shirani eh, mencionaron en su paper de, de, de 98. Evidentemente nos reduce también uh, los costes de, de, de, de, de recolectar datos y es algo que, que, que, que se trabaja también en Machine Learning. Y, y por último, quiero que observéis que, que como cada vez tenemos, estamos teniendo datos más granulares eh, en nuestra sociedad, el utilizar los datos con máxima granularidad, eso nos está llevando a problemas de privacidad. Y os lo digo porque yo vivo en Dinamarca. En Dinamarca tenemos unos, digamos, unos, unos datos uh, disponibles en el, en, en el Instituto de Estadística Danés que, que, que puede estar a, a un nivel de detalle muy alto y ello es una de las cosas que, que tienen que asegurar. Uh, han, los institutos han tenido que asegurarlo desde siempre, la privacidad, pero os digo que ahora um, la, la, el, la, mayor, la posibilidad de mayor granularidad está llevando a problemas más grandes en este tema. Bueno, pues os decía que iba a presentaros un modelo uh, bicriterio, uh, espero que sea claro que el primer criterio que tengo es, uh, bueno, pues minimizar uh, minimum square errors, eh, el, el típico que tenemos en un uh, problema de regresión lineal. Es uh, un poquito más uh, complejo de presentarlo porque tengo que, que, que separar las variables que son... Uh, Uh, jerárquicas categóricas de las restantes pero por, por lo demás ya veis que tengo la variable respuesta que tengo un cuadrado por aquí y que tengo un modelo lineal que estimar um, quiero que veáis que aquí uh, tengo los leaf nodes de un subtree de, del árbol uh, en, que os he presentado antes que tiene el mismo nodo raíz. es decir que como yo lo que quiero es agrupar categorías y llevarme esas categorías a un meganodo que está más alto en el árbol, por esto equivale a construir un subtree pero que tiene el mismo raíz, eh, nodo raíz que el que os he presentado antes. Ahora, por otro lado, voy a medir la complejidad de mi nuevo modelo. Con lo cual, lo que voy a hacer es contar cuántos, uh, digamos, cuántas categorías uh, tengo ahora, con lo cual eso equivale a contar el número de leaf notes que tengo, pero en mi nuevo subtree. Y bueno, la, la, la, en, en la complejidad se puede medir simplemente contando cuántos tengo, entonces estos coeficientes serían iguales a uno, pero bueno, si os preocupan algunos uh, nodos más que otros, pues podríamos dar diferentes valores. Si por ejemplo os preocupa más tener nodos más profundos, pues le podríais dar unos costes más altos. En general, uh, en nuestros resultados numéricos, hemos cogido todos estos coeficientes iguales a uno, pero la, la, la metodología no cambia. El problema que nosotros estamos interesados es el problema bioobjetivo, y bueno, todos sabemos que esto lo podemos uh, estudiar de forma equivalente con un uh, modelo restringido. El modelo restringido que nosotros hemos cogido ha sido de minimizar la complejidad y uh, imponer una cota superior al minimum square error que tenemos. Esto lo hemos hecho porque. De esta manera tenemos garantías del mínimo en square error. Um, o sea, el, el usuario nos dice, bueno, pues yo quiero un mínimo en square error que no sea más del, del 10% del que tendría con el algo entero y fácilmente, fácilmente nosotros podemos computar este, este valor F. Um, os enseño aquí el modelo que tenemos. Uh, el modelo matemático que tenemos para este problema. Acordaros que quiero elegir un subtree del árbol completo. Con lo cual, lo que estoy haciendo es tener variables 0,1 para cada una de las variables uh, categóricas uh, jerárquicas y para cada uno de los nodos uh, en, en, el, en su árbol correspondiente. Y esto lo que me quiere decir es si será un leaf node de nuestro subtree que estamos construyendo o no. También tendré evidentemente variables uh, uh, alfa, beta prima y beta que me construirá mi modelo lineal. Uh, eso uh, es bastante uh, sencillo de, de entender. Um, tengo aquí unas restricciones que lo que me están diciendo es que, bueno, pues en cada camino del nodo, um, de nodo raíz hasta um, todo nodo final, en cada uno de esos caminos solo me voy a encontrar un, uh, un nodo uh, final de nuestro subtree que estamos construyendo. Um, claro está que no es, tenemos un pequeño problema de no linear en nuestro modelo porque tenemos un producto de una variable beta que es continua con esta variable 0,1 que, que nos elige los lo lead nodes de nuestro nuevo subtree. Y eso lo que hemos hecho es linealizarla con, uh, con big M, con constraints. Como ya podéis ver, tengo un problema de uh, lineal con restricciones que son uh, cuadráticas. Y para ello lo que hemos hecho es uh, uh, utilizar uh, Gurobi. Os muestro aquí um, el resultado en... Uh, en una base de datos que es acerca de datos del cáncer que están situados en América, como os enseñaba antes, y por tanto tenía esa variable geografía que me indican los estados de los Estados Unidos. Uh, el resto de las variables son 31 variables que, que son continuas y, uh, y binarias. Y el número de datos que tengo son, uh, son 3.000. La variable que quiero predecir uh, es la uh, min per capita cancer mortality. Um, ya veis que tenía un parámetro... F, que era el que tengo que introducir en los problemas restringidos que, suel, que resuelvo para encontrar el pareto frontier y, ese, y esos parámetros, pues en esto, eh, en esta representación que voy a hacer ahora mismo, pues tengo 25 valores de ellos. Pero eh, digamos que el coste de construir el, el pareto frontier entero en este caso eh, es, eh, es barato. Um, lo que hemos hecho aquí es eh, restringir, um, como decía, el, el valor uh, del uh, minimum square error uh, desde el, uh, el mínimo valor que tendría si, consigue, si representara la variable con la mayor granularidad y esto es el uh, máximo valor que tendría y esto ocurre cuando la variable se uh, borra de modelo. Por tanto, tendría cero coeficiente asociado con esa variable. Uh, ya podéis ver que el, el, el trade-off evidente que resulta de uh, a, mayor, uh, digamos, a mayor nivel de granularidad que tendría en la variable, pues uh, tendría mejor errores el, el trade-off es evidente lo que, lo que os digo es la ventaja que tenemos con, con este modelo que podamos básicamente controlar qué nivel de, de error queremos os muestro aquí un, un par de ejemplos para que os hagáis una idea el, um, este sería el error que se cometería si uh, de 51 uh, coeficientes bajara a 41 coeficientes obtendría un, un error de 0 punto, redondeando 0.41 y si, uh, digamos, llevamos uh, a, a la mitad de coeficientes, de 41 a 21, pues uh, el error sería 0.42 y si queremos una, un nivel... Uh, digamos, muy uh, alto de interpretabilidad y, por tanto, muy pocas uh, coeficientes que interpretar, en este caso tendríamos que interpretar siete coeficientes, pues entonces tendríamos un 0.43. Um, os quería decir que este, este trabajo lo hemos desarrollado, uh, bueno, con, con Emilio Carrizosa, que ya sabéis que, que, que nosotros trabajamos muy intensamente en este tema, con un estudiante de tesis de, del Instituto de Matemáticas de Sevilla y uh, un colega del Instituto de Estadística danés, que fue el que nos, básicamente nos propuso um, el, el tema que, que, que, de intentar uh, re, de reducir la complejidad, um, que para ello está presente, como decía, en, en cuestión de de datos reales relacionados con tratamiento, tratamientos médicos. Aquí os muestro otro paper que, que hemos trabajado recientemente, que es la interpretación de, de clustering. Y la interpretación de clustering es un tema que, que, que, que está trayendo recientemente mucho interés porque clustering es una de las técnicas que se conoce sufre de, de uh, la poca información que se le ofrece al usuario una vez que, lo, que los clústeres se han construido. Entonces tenemos colegas como uh, uh, Bersimaf del MIT que están trabajando muy intensamente en, en intentar construir uh, modelos de clustering que, que devuelven muy, más, más información al usuario. Nosotros, en este caso, lo que estamos trabajando es con, uh, con el uso de, de, de prototipos. Uh, aquí um, os doy algunas referencias que ya veis que son muy recientes de, del interés de, de explicar los clusters que, que salen de un modelo de clustering. Y os repito oh, que... Um, se, se encuentran las dos, uh, digamos, las dos formas de, de hacer interpretación, que es interpretar uh, a posteriori o interpretar a la misma vez que se hace clustering. Yo voy a mostrar uh, en este paper uh, un modelo matemático que, que interpretan a posteriori. Y estamos escribiendo un segundo paper en el que hacemos ambos, la construcción del de, eh, clustering y, y la construcción de, de las interpretaciones a la misma vez. Ya veis aquí que, la, que las interpretaciones pues, eh, son, pueden ser en forma de, de un árbol eh, o las interpretaciones pueden ser en forma de, de reglas. Eh, las reglas tienden a ser tienden a ser muy populares cuando hablamos de interpretabilidad porque son, son muy visuales para, para, para todos los usuarios, incluso los pocos, uh, digamos, la gente de la calle, uh, por decirlo de forma simple. Um, os decía que nosotros vamos a interpretar los clústeres dando, dando prototipos, haciendo prototype optimization. ¿Qué queremos decir con prototipo? Bueno, pues eh, espero que se vea claro que aquí en, en nuestro caso tenemos dos clusters, uh, uh, digamos, uh, separados uh, y lo que queremos encontrar son, uh, bueno, algunos de estos individuos son candidatos a ser… Uh, Uh, prototipos y lo que queremos es identificar quién serán esos prototipos tendremos un prototipo para, para los rojos y tendremos un prototipo para, para los uh, para los azules uh, evidentemente podríamos tener más prototipos pero por, por la simplicidad de la presentación hoy ya vamos a elegir un único prototipo para cada uno esos prototipos digamos que serían como el resumen que uno le da al usuario de, de quién es el, el, el, el representante quién sería, digamos el que, el que tiene los fiches que representan más, de forma mejor a, a ese a ese uh, cluster ahora, esa representación no tiene que ser fidedigna puede ser que yo esté cometiendo errores uh, y eso es lo que tendremos que medir hoy con nuestros modelos de, de, de, de, de matemáticos tendremos que ver ¿Cuántos aciertos tenemos en elegir este individuo como el representante del, uh, del claste rojo? Y tenemos que ver cuántos aciertos tenemos eligiendo este individuo como representante del claste azul. Es decir, que vamos a tener unos uh, uh, uh, true positive, uh, es decir, cuando tenemos aciertos que queremos medir y tenemos unos false positives cuando tenemos, digamos, uh, eh, Errores que también tenemos que medir y, y, y meter esa información en nuestra optimización. Um, os, lo, os lo resumo aquí. ¿no? Queremos elegir los proto, un prototipo para cada clúster, de manera que la explicación, la explicación que yo estoy dando, es decir, ese prototipo uh, que sea uh, verdadera eh, en. en en los mayores lo mayor casos posibles de individuo y que sea falsa en, la, en el menor caso de individuo. El, el, el verdadero y el falso va a depender de cómo yo asigno lo individuo a los individuos a dicho prototipo. Entonces voy a dar dos formas de hacer esa asignación. Um, os, voy a hacer, os voy a dar la asignación a través de un problema de cubrimiento o os voy a dar la asignación a través de un modelo de, de, de, de partición. Y, por tanto, os, os voy a dar dos formas de explicar, digamos, los, los clusters. Creo que ha quedado claro antes que nuestra intención es el, max, el, el, el maximizar lo, uh, los true positives y minimizar los false positives, pero también vamos a meter eh, esta información uh, um, de forma uh, desagregada para cada cluster en, en el modelo a través de los parámetros lambda y mu. ¿Qué hacemos en un modelo de, de, de cubrimiento? Perdón. ¿Qué hacemos en un modelo de cubrimiento? En un modelo de cubrimiento, y si me permitís voy hacia atrás, en un modelo de cubrimiento si, si eligiéramos este, este individuo como uh, representante, en un modelo de cubrimiento trazaríamos una, uh, una circunferencia alrededor del individuo de radio R y diríamos que todos los individuos uh, que están a menor distancia de R estarían cubiertos por… Uh, Uh, estarían cubiertos por uh, dicho prototipo y por tanto estarían uh, representados, estarían explicados por dicho individuo. Si uno cayera afuera de la circunferencia, uh, afuera del círculo, perdón, pues no estaría explicado por el individuo. Por tanto, en un modelo de cubrimiento voy a tener que elegir el prototipo, pero también voy a tener que elegir un, uh, un, uh, un radio para cada uno de los clústeres. Entonces, como veis aquí, pues tengo uh, una decisión que es continua, que sería el radio del claste y una decisión que es discreta, el, uh, el decidir si, el si he elegido el individuo como prototipo o no. Y tengo otra decisión que también es uh, binaria, que sería, bueno, si el individuo ha caído uh, en el círculo de radio uh, R2C. Y centrado en, uh, en, uh, en el prototipo AI. El modelo que tenemos que resolver es un modelo en donde tengo unas restricciones de asignación. Uh, en el que voy a, voy a ver si asigno un prototipo al individuo AI uh, o no. Tengo restricciones que nos están midiendo los uh, true positives para cada cluster y por tanto lo que estamos haciendo es ver si el individuo ha sido eh, elegido o no y si está um, a la distancia, um, a la distancia uh, r, uh, máxima a una distancia r sub c. Y, y si, y si, es, y si a, a, hemos acertado, digamos que, que, que pertenece al clúster que, que, que nosotros estamos cuestionando, y si no perteneciera al cluster que nosotros estamos cuestionando, eh, por tanto, eso sería un false positive y, por tanto, estaría medido en esta restricción, en el que queremos imponer una cota superior a la cantidad de errores que cometemos. Uh, aquí tenéis variables, uh, restricciones, perdón, de Bigem, que evidentemente, uh, os la podéis imaginar uh, están relacionadas con, con uh, asegurarnos que las la variables PIS y las variables R sub C están bien definidas En la función objetivo lo que hemos hecho es acumular uh, todo Uh, la información de todos los true uh, positives y aquí hemos acumulado toda la información de todos los false positives para, todo la, para todos los clusters. Este sería el modelo de covering, que por cierto este modelo de covering es uh, separable, es decir, que como... Um, que como estáis trabajando con estas uh, formas de, de explicar individuo, que es si caes dentro de la bola de radio r 2 uh, centrada en el prototipo A, eso es independiente de otro prototipo con lo cual uh, lo, lo puedo separar, reduciendo el, el coste del cómputo. Y además lo podemos linearizar uh, usando Fortex como, como ya hemos visto anteriormente. No, ahora tengo otro modelo de, de partición este modelo de partición es uh, aquí aquí sí que el problema no, no descompone porque en el modelo de, partic de partición yo lo que hago es decir pues una vez que tengo seleccionados los prototipos yo voy a, voy a ser explicado por el prototipo que tengo más cercano con lo cual Uh, tengo que hacer la decisión de los prototipos de una sola vez y por, y por tanto el problema no descompone aquí lo que tengo es uh, nuevamente tengo que elegir un prototipo um, estas restricciones son las restricciones que me asignan a, a, a uno de los prototipos eh, aquí evidentemente le estamos diciendo que solo puede haber asignación si se ha elegido el, el prototipo y tenemos unas restricciones que uh, nuevamente hacen que estén bien definidas las variables Z y las variables Rho. Tienen que, uh, necesitamos unas restricciones uh, adicionales. Um, Estos este dos tipos de restricciones ya las habéis visto antes. Uh, me aseguro que tengo uh, un porcentaje de True Positives uh, por encima de Lambda C y que tengo un porcentaje de False Positives por debajo de, uh, de Muse. Y la función objetivo, nuevamente ya os digo que la habéis visto, la habéis visto antes. Los resultados, los que los hemos corrido nuevamente en Gurobi, mmm, trabajamos con un estudiante, esta vez el estudiante es de, de aquí, de de Copenhagen Business School, uh, y el paper nuevamente también está escrito con uh, Emilio Carrizosa y con uh, Alfredo Marín, de la Universidad de Murcia. Uh, estamos trabajando con, simplemente, pa, en una base de datos pequeña, o sea, no, no, aquí no estamos intentando demostraros que computacionalmente eh, esto es muy eficiente. Lo que sí estamos demostrando con estos datos es que, que podemos tratar con datos de distinta complejidad, y por eso os muestro esto. Estos son datos uh, de temperatura en Canadá, y son datos que, que los llamamos funcionales. Uh, son datos funcionales, eh, tengo una función para cada, digamos, individuo. Aquí los individuos son funciones. Um, pero, claro, yo puedo aplicar nuestro método de explicación de clúster, lo puedo ap aplicar para, para cada para, para, para una vez que yo tenga disimilaridades entre los individuos. Aquí puedo definir una disimilaridad entre los datos funcionales y aplicar mi método. Eh, es la razón de elegir este tipo de datos. Tenéis cuatro clusters, uh, y los cuatro clusters, se, de, se, yo, yo ya los sé uh, de antemano, los cuatro clusters se, se están relacionados con, con digamos, distintos climas en, en Canadá. Y lo que nosotros hacemos pues, es encontrar los prototipos. Uh, los prototipos los tengo señalados en, digamos, en, en boldface, aquí en, en la figura. Y como podéis ver, pues para distintos uh, climas tengo distintas, distintas, uh, digamos, funciones objetivos. El clima ártico lo saben, mm, somos capaces de explicarlo 100% uh, true positive, 0% uh, false positive, que es lo que básicamente el valor ideal, el valor ideal. Sin embargo, con otros climas, pues uh, esta aplicación, uh, digamos, no es posible. Esto es, sería con el covering model, uh, con el partitioning model, soy capaz de mejorar en el, uh, en el modelo, en, en, digamos, en los datos continentales, en donde nos encontramos un 92% de true positive y un 9% de, de, de, de false positive. Evidentemente, esto es un... Uh, digamos, un trade-off. Uh, si uno quiere mejorar los true positives, pues uh, seguramente estará empeorando los false positives. Uh, para, para demostrarlo, el modelo computacionalmente también lo hemos hecho con 900 individuos, datos simulados, donde claramente se ven la, digamos, los clusters. Y, y en este caso, pues el modelo de partitioning es pues, capaz de, de, de identificar, uh, digamos, lo, los prototipos de manera que tengo un 100% de, de true uh, uh, positives y un 0% de, de false positives, que, que es el valor uh, ideal. Si esto lo intentara hacer como modelo de covering, como estoy trabajando con triángulos y estoy intentando cubrir con círculos, pues no, no conseguiría el, la explicación perfecta para todos, pero sí para la mayoría de ellos. Um, evidentemente os he dicho que cubrimos con, con, con círculos, pero podríamos estar cubriendo con otras con otra geometrías y por tanto habría que cambiar a, a, a, digamos la, la, la definición de las variables bits. Bueno, pues esto me lleva al resumen. Eh, digamos que con la con activización la matemática permitimos, eh, permitimos formas más flexibles de interpretación que no son las dos fases que se encuentran mucho en, digamos, en, la, en, en, en la práctica, Uh, mucha, hay muchísimos, uh, digamos, en la práctica se usa muchísimo estas metodologías de line, son muy populares, pero claro, son dos fases, por lo cual, en la siguiente segunda fase, cuando uno intenta aplicar, pues está perdiendo accuracy, entonces lo ideal es tener la aplicación uh, dentro de un modelo de optimización para evitar el perder accuracy de nuestros métodos. Eh, ...y tener un trade-off como lo, lo pongo aquí en el segundo punto. Otra cosa que os quería um, decir es que yo he estado utilizando, digamos, esta interpretabilidad... ...para el machine learning, pero hay, hay una tendencia uh, que está creciendo mucho... ...que es también intentar uh, introducir esta interpretabilidad, en, digamos, en algunos de los métodos... ...de optimización que estamos construyendo. Y por tanto, en ese caso... Uh, lo que estamos haciendo es tener el data science al servicio de la optimización matemática. Y eso se ve en la construcción de metaurística eso se ve en la construcción de modelos de branch and bound, uh, y os he dado algunas de las referencias aquí. Y por último, sin utilizar mucho tiempo, oh, y gracias a Juan, Frank, uh, que ha hablado de… De Top, uh, Antonio Alonso y, y yo estamos de, de Editorio Jefe desde enero y os queríamos invitar primero a, a que en bueno, que nuestros papers porque algunos de ellos son muy interesantes y ahora, por ejemplo, hemos tenido en abierto uno, un número entero. Y aquí os resumo algunos de los invited reviews que, que, que, que tenemos publicados en TOPS que, que tienden a ser muy populares, en particular, o, o hablo del último que tenemos de Distance Geometry in Data Science, escrito por Leo Liberty. Por otro lado, os invito a que envíéis vuestros papers. Somos considerados, digamos, uh, uh, editores en jefe y uh, editores uh, asociados uh, que trabajan rápido y, por tanto, uh, os damos respuesta en un tiempo bastante aceptable. Por último, y perdón por uh, retrasarme, uh, a partir del 11 de enero, todos los lunes a las cuatro y media, podéis tener uh, más uh, seminarios online en los que hemos organizado… Uh, Charla, uh, que hablan nuevamente del machine learning y la matemática, la optimización matemática. Están organizados por el IMUS en colaboración con, mi, con, mi, con nuestro proyecto NITS y con uh, Game y... Bueno, pues dejo de compartir pantalla y me da mucha alegría de haber estado con vosotros y de veros las caras otra vez. Muchas gracias a Dolores por el seminario. Y bueno, le he la, la, la palabra a Juan Fran, que ya iba a decir que empezaba el turno de preguntas. Sí, que empezamos con el turno de preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, o, o empiezo yo para romper el hielo un poquito. Vale. Pregunto yo. Bueno, a mí me ha gustado mucho, y tengo, tengo sobre el primer modelo, ¿no? Sobre interpretar variables, ¿no? ¿Ves? Eso nos lleva a... Claro, puede que haya variables que no nos interesen si tenemos que explicar el modelo, ¿no? Que aparezcan en, el, en, el, en la solución, ¿no? O no están eh, sí, comparto pantalla otra vez porque es más fácil de, de enseñarte. Vamos, creo que sigo compartiendo pantalla. Um, sí, creo que decía esto. Eh, sí, tú ves... Eh, tú estás hablando de este paper, eh, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces tú me dices que puede ser sí que haya variables que no nos interesan en el modelo. Pues fíjate, tenemos este nodo, ¿sabes? O sea, um, te, yo, yo tenía una variable, que la variable la tenía yo que modelar con, con, con, con dummies, ¿no? Y también sí. 51 dummies de los, Estados de, uh, de los Estados Unidos. Bueno, pues puede ser que yo llegue a nivel de tener, uh, digamos, uh, la... Ninguna de la TAMI. Y eso básicamente lo que equivale es a que yo uh, elija, perdón, eso es lo que equivale a que yo eligiera el nodo uh, raíz como, sí. como mi único subtree. Porque entonces todos los individuos estarían uh, juntos y lo que tendría es una columna de uno. Que, que básicamente se puede eliminar que sería como tener digamos sí, Claro, entonces me decía también porque a lo mejor no sé si tiene sentido poner alguna restricción al modelo este Sí. para que el árbol suba un nivel a la fuerza para garantizar privacidad o, para, para, garantizar, ¿Para garantizar que qué? Que la privacidad de los datos, no conocer dónde, dónde, dónde reside cada individuo, ¿no? Subir, obligar a que a a en el árbol, pero obligando a que suba, no sé, dos niveles o... Sí, nosotros, sí, nosotros al principio, cuando, cuando empezamos a trabajar en el paper, sí, teníamos, medíamos la diferencia entre los niveles. O sea, que tú, que tú podrías también tener una, digamos, una, tener en el objetivo... O digamos la diferencia entre eh, el nivel, o sea, obliga, sí, sí, podrías obligar que, que básicamente estés siempre en un único nivel, ¿no? Eh, el nivel que sea, el, el más profundo, el de antes, etcétera. Y podrías medir la diferencia entre los entre los dos niveles. Bueno. Esa sí, no es, como una restricción, sí. Sí, como, como esconder, ¿no? Esconder sí. la variable. Un sí. no, sí. modelo de que voy a, voy a esconder esta variable, subiendo. ...yéndome a otro nivel de... ...del algo, ¿no? Sí, sí, y, y ya, te, ya te decía que, por ejemplo... Uh, ...o sea, con el proyecto europeo... tuve ...tenemos que estar a distancia, digamos... ...todos los colegas del proyecto... ...y tuve a distancia en, en el Instituto Holandés... ...y es un problema que estudian ellos mucho, digamos... ...de la privacidad, bueno, y tú ya sabes que... Sí. ...que Juan bueno, José ha estado trabajando en ese tema... ...y, y sí, Bien. sí... Eh, Ahora mismo, pues le interesa más todavía. más todavía. Y tengo otra pregunta, Dolores. Sí. En, el modelo, en el modelo que resolvéis en ese trabajo, sí. el modelo que tenéis que minimizar la complejidad, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo de difícil es resolver el modelo computacionalmente? No, nosotros no nos no, no hemos encontrado con problemas. No, no. Uh, en ese sentido, nos resulta. Vamos. Te digo con estos datos de los 3.000 individuos. Si te digo la verdad, a este a este paper no le hemos hecho, digamos, digamos como a, al de clustering, que, lo, que le hemos hecho un poco de límite a ver hasta dónde podíamos vale. resolver. Pero este, este ya te digo, el, el de los 3.000 individuos, digamos que como tiene una estructura cuadrática que es amena… Claro. Lo que sí que cuando lo hemos revisado hace poco, que nos tocó revisarlo, um, también lo hemos hecho de, digamos, el restringido donde le hemos puesto el cuadrático arriba y le hemos puesto la función lineal abajo, pues, a más razón, más fácil todavía. Claro. Y, en ese, y, en ese, y en ese tenemos una forma que no lo he presentado hoy, pero pero a ese sí que tenemos una forma de identificar cuáles serían todos los valores que tendríamos que uh, examinar de la complejidad para poder dar el Padre Frontier entero. O sea, que, te, que tenemos resultados teóricos de, de, de eso. Sí. Oh, muy bien. Pues Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Juan Aparicio, que quería hacer también una pregunta. Sí, hola Dolores. nada, muchas gracias por el seminario. Gracias, eh, la invitación. Entiendo que estamos ante un hot topic realmente en la literatura, el tema de explicar, sobre todo cajas negras, ¿no?, eh, en, en Machine Learning. Eh, sobre el primer mmm, problema, el de regresión, con esa estructura jerárquica, eh, yo, yo no he leído el, el artículo vuestro, pero eh, en ese modelo... Eh, en el fondo estáis haciendo una poda. Eh, ¿Se podría introducir el concepto, o sea, la, la validación cruzada, cross-validation, uh, oh, eh, bueno, para mejorar no, el error de generalización y predicción del modelo? Uh, sí, ¿se podría? sí, sí, sí. Y bueno, bueno, debería haber puesto más transparencia. <risa> no, no, bueno. Pero lo tenemos hecho en el paper, sí. sí. Ah, sí, eso sí. es. Sí, oh, vale. sí, sí. Nosotros, verá, uh, vamos a ver. El, eh, evidentemente el modelo me daría, como tú dices, la poda, ¿no? Mm. Ah, pero claro, yo me tengo que asegurar de que el la, lo estoy haciendo bien en la, en la, en la testing, o sea que sí. nosotros, sí, sí, sí, sí, sí, sí ah, eso, O sea que está en el propio artículo. Ah, perfecto, pues eso. Sí, no, no, no, perdón, sí, o sea que, que sí que, cuando cuando te enseño, cuando enseño el trade off, pues. Sí pues, te lo puedo enseñar en el, vamos bueno, lo he enseñado en el training, pero cuando lo, sí, cuando, digamos, la calidad, mostramos la calidad del modelo, pues, sí, sí, sí, es en la, la test. Perfecto, pues, muchas gracias. <ríe> gracias. Sí, me parece que he visto un comentario de más detalles de los online seminars, sí, eh, vienen, vienen, pero, este... Eh, estamos preparando una página web y, y queríamos, uh, digamos, que lanzarlo. O sea, el anuncio está en Twitter, pero no el link de los seminarios. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más para realizar. No, parece que de... no. Muchísimas gracias. Bueno, oh. ha sido un placer, ¿eh? No, muchas, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Muchas sí, gracias. Y la verdad es que yo no sabía esto, no lo ¿eh? este trabajo tuyo y me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Pues muchas gracias, Dolores. A ver si nos vemos pronto. A ver si nos vemos. Muchísimas gracias a todos por asistir y a Dolores en particular. Hasta luego. Muchas gracias. Ah, gracias, abrazos. Gracias. Abrazo. Abrazo.